Bé, doncs, arriba el momento, engeguem este primer debate de esta primera jornada amb el que hem titulado como Veus de resistencia a las minas en temps de covid veurem casos de la República Democrática del Congo y el Perú y donde parlarem també de mineria responsable. En aquest cas el diàleg será moderat per Octavio Romano, que es miembro de la organización Amiga Alboan. L Octavio ha trabajado para el Comité Español de ACNUR, es técnico para la África, ONG a, no a Pamplona, disculpeu, y es guionista del Curmatraje a que tracta la conexión entre nuestra consumo de tecnología y el conflic conflicto en las minas de coltan a la República Democrática del Congo y ara donde se ve la parábola. Gracias, Georgina. Eh, Buen día. Antes que nada, bueno, creo que se me, escuche bien, eh, se me escucha bien. Eh, agradecer a SETE la oportunidad de, bueno, de, de poder moderar este, este debate. Eh, creo que hay dos, dos, dos paneles que muestran dos experiencias duras eh, de denuncia y que se deben denunciar y otra eh, que nos trae Rebeca desde Irma eh, que muestra un, una luz, ¿no? una, una esperanza sobre cómo cómo controlar esto que, que, que está pasando y los desmanes de, de, de muchas empresas y también eh, ver cómo se puede atraer la voluntad de, de muchas empresas hacia, bueno, pues hacia un modelo de, de diligencia de vida en el, en, el, en el ejercicio de sus actividades extractivas. ¿no? Eh, decir que en el orden de, de los paneles va a ser... Eh, alterado. Eh, el primer panelista, que era Emanuel Unpula, pues ha tenido un, un problema de, de, con sus vuelos eh, y será finalmente, eh, estará Emanuel en tercer, en tercer lugar, con lo cual empezaremos con el, con el panel de, de, que nos llega desde, desde Perú con la experiencia de, del Espinar, eh, criminalización de, de personas defensoras de derechos y la situación de pues, bueno, contaminación y enfermedades provocadas por la extracción de, de metales tóxicos, que bueno, nos traen eh, desde la organización Derechos Humanos sin Fronteras, como digo, del, del país andino, eh, Karen Luque y, y Elio Cruz. Eh, voy a eh, comenzar presentando a, a, ambos, a ambos panelistas. Eh, Karen Luque es especialista en salud pública eh, en, en esta organización, Derechos Humanos sin Fronteras. Eh, Trabaja eh, eh, eh, como coordinadora nacional de la Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana en, en Perú, eh, que es un espacio de concertación, incidencia y de apoyo a personas que, que sufren enfermedades eh, por motivo de bueno, pues esta extracción de, de metales tóxicos de forma eh, irracional o no, o no controlada en, en, en varias zonas de del país. Eh, y Helio, pues Elio Cruz es, eh, también trabaja con, con Karen en, en Derechos Humanos sin Fronteras en, en Perú, es activista en, en Derechos Humanos eh, y nos va a traer eh, los testimonios, bueno, de, eh, en el contexto del, de los, del conflicto que se produjo en, en, el, en el Espinar, pues bueno, eh, las, de, las denuncias sobre eh, la criminalización de, de, de muchos de los manifestantes que, que, que salieron a, a la calle a denunciar la situación. No quiero hacer spoiler. Y, y bueno, nos voy a traer un poco la, la, la, la mirada desde la denuncia de, de todo cuanto ocurrió allí y las violaciones de derechos humanos que se produjeron por parte de, la, de las autoridades. Creo que tenéis un, un pequeño vídeo preparado. Eh, Comienzas tú, Helio. Recordaros, tanto a Elio como a, como a Karen, tenéis 10 minutos eh, cada uno y os seguimos avisando de, de cómo van los tiempos. ¿De acuerdo? Así que adelante, Elio, te doy la palabra como quieras. Octavio, muy buenos días y muy buenos días a todos quienes están en, este, en esta importante actividad. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es la, la presentación de este video, que resume una serie de afectaciones que sufren los defensores, defensoras de, del medio ambiente y el territorio en la provincia de Espinar. Espinar se encuentra en el departamento de Cusco, en el Perú, en donde se desarrolla la actividad minera por parte de la compañía minera Antapacay. Así que este video resume en síntesis este, una serie de afectaciones, principalmente relacionado a la criminalización, que eh, sufren este, hermanos, hermanas en esta provincia, y en segundo lugar, sobre los efectos de la criminalización, cómo sienten ellos la criminalización en estos años. Así que, por favor, si podrían presentar el, el video, no dura mucho tiempo, tiene como dos minutos para, para poder, a partir del video, empezar a desarrollar y desenvolver todos los efectos y problemas que han surgido en Espinar. En primera persona puedo decir que hemos sido atentados por la policía. Eh, hemos sufrido torturas juntamente con muchos jóvenes y señoritas, madres de familia, padres de familia, abuelitos. Aquí en la provincia de Espinar también han, han habido muertes y han sido años atrás. ¿no? Y nunca se ha llegado a esclarecer ese caso. Pero sí, ¿no? la policía se viene en contra de los dirigentes, a ellos sí los investigan por años, pero no se investiga a la policía que causa ese tipo de represión, que causa ese tipo de muertes, lamentablemente. La detención en la municipalidad ha sido violenta. En esas circunstancias que me detienen, de manera arbitraria, de manera violenta. Y bueno, me llevan al campo campamento minero, donde la policía, los fiscales se habían instalado prácticamente a modo de un cuartel. ¿eh? Esta firma de convenio que habían institucionalizado entre el gobierno representado por el Ministerio del Interior con las empresas mineras para que la policía se ponga al servicio de las empresas mineras. Para nosotros, pues, penas de cárcel de siete años, ocho años por cada delito, ¿no? Y una reparación de casi 5 millones de soles ¿no? Hay comunidades campesinas que están afectados con metales pesados. Hasta ahorita, el gobierno, ¿qué está haciendo? Nada. Si dicen que hemos cometido delitos, que también juzguen todas las atrocidades y delitos que está cometiendo la empresa. Esperemos que no haya una sentencia que pueda, en cierta medida, limitarnos a nuestras posibilidades de derecho. Creemos que este proceso tiene que terminar en una absolución para nosotros, ¿eh? porque no hemos cometido los delitos que dicen que hemos cometido. social móvil por un modelo electrónico justo en esta sexta edición, debemos decir lo siguiente. Primero que en los últimos 40 años se habita en medio de la explotación minera en la provincia de Espinar. Los últimos 40 años reflejan una serie de acciones de explotación minera y paralelamente una serie de afectaciones a derechos colectivos individuales que tienen las propias comunidades indígenas originarias en la provincia de Espinar. La compañía minera Antapacay, la em empresa de propiedad de la empresa suiza Glencore, extrae principalmente concentrados de cobre y ha operado con normalidad dentro de la pandemia. En el año 2020, hasta el mes de julio, se reportaron oficialmente trabajadores contagiados por COVID-19, ello porque se ha denunciado públicamente y, pues, la empresa minera ha ocultado los protocolos internos hacia la población, los protocolos internos sobre COVID-19. Hasta la fecha, se entiende que hay un más y ha habido denuncia de los de los propios trabajadores de la empresa minera respecto de las actuaciones que, que tuvo la empresa en relación al manejo o administración del COVID-19. La pandemia afecta a familias de espinar por ello, en el mes de mayo solicitan que se otorgue un bono solidario de mil soles, que serían como 260 dólares. Y esto fue aprobado por el Comité de Gestión del Convenio Marco. El Convenio Marco es un acuerdo suscrito desde el año 2003 y funciona con el aporte anual del 3% de las utilidades del proyecto minero. La finalidad de este aporte es aprobar, financiar proyectos productivos y sociales en la provincia de Espinar. Sin embargo, la empresa minera se opuso a desembolsar el dinero. Desde entonces, poco a poco se fue generando un escenario de conflictividad. Eso porque la población en general entendía que este presupuesto, que este aporte del convenio marco estaba disponible para poder utilizarlos. Y más aún en esta situación de emergencia, no solo sanitaria, sino emergencia económica por la que atraviesan las familias en la provincia de Espinar. Esta provincia, luego de reiterados espacios de diálogo, caselorazos nocturnos, movilizaciones, pronunciamientos, finalmente dio inicio a una huelga indefinida que terminó con la represión de las Fuerzas Armadas y la policía en el mes de julio del año pasado. Y esta represión fue sobre la población movilizada, resultando así al menos tres personas heridas de bala y decenas de heridos por impactos de perdigones y otras agresiones físicas que al día de hoy se encuentran en proceso de recuperación. Nuevamente, el Estado ejerce la criminalización como instrumento de solución de conflictos generada por la misma empresa minera. El 22 de julio del año pasado, tenemos registrado tres escenarios de criminalización. El primer escenario, en el centro poblado de Tintaya, este, Tintaya-Marquiri, cerca de la explotación minera, la policía utiliza sus armas y dispara contra los manifestantes, sin justificación alguna que ponga en riesgo grave e inminente sus vidas. Luego, la policía ha negado el uso de armas letales durante la protesta. Sin embargo, se encontró en la zona casquillos de bala con inscripciones Policía Nacional del Perú y haberse registrado heridos atendidos en el hospital de Espinar. El segundo escenario, en un camión de cerca de 30 personas, entre adolescentes, menores de edad, mujeres, varones y adultos, se dirigen de retorno a Espinar, pero a la altura del ingreso a la ciudad de Espinar, el camión fue obligado a detenerse mediante disparos ejecutados por efectivos de la policía. Los ocupantes del camión, bajo insultos y amenazas de muerte, fueron golpeados y obligados a estar boca abajo sobre la carretera. Estas personas, Denunciaron incluso que fueron rociados con combustible con amenaza de prenderles fuego. Denunciaron tocamientos indebidos varias de las jóvenes presentes en esta intervención. Los arrestos fueron o los arrestados fueron abandonados en esta zona en donde se encontraba. El tercer escenario, la policía ingresa a la ciudad de Espinar y... Para llegar a la comisaría, a su paso golpearon a personas e invadieron propiedad privada, viviendas de espinar. Asimismo, un joven fue herido con múltiples lesiones en el cuero cabelludo, en el rostro, manos, en el hombro izquierdo. Personas heridas por perdigones en el cuerpo, impactos de bomba lacrimógena sobre viviendas, afectando la salud de niñas, niños, ancianos que atemorizados no podían salir de sus viviendas. Además, se registró denuncias de desapariciones. Es que muchas personas no podían, no podían retornar a casa aquella noche por temor a encontrarse con la policía y ser agredidos. Ahora, junto a la explotación minera en Espinar, en paralelo se tiene impactos reales e identificados. Esos impactos son a la salud, al territorio, con el desplazamiento de las familias de comunidades campesinas, asimismo, el encarecimiento del costo de vida, el fracaso completo de la producción agropecuaria, producto de la contaminación ambiental, además la con, de la constante persecución judicial a defensoras, defensores, que son líderes en la provincia de Espinar, quienes son sometidos a investigaciones por parte de la Fiscalía y estigmatizados por medios de comunicación, radio, televisión, redes sociales, que tienen financiamiento publicitario de la empresa minera. La Fiscalía, en la investigación no tienen una sola prueba de las imputaciones que hace. Aún así, los llevan a juicio para anular las acciones de reivindicación que demandan o denuncian los defensores y defensoras de la provincia de Espinar. Así también afecta a este conflicto la suscripción de convenios específicos entre la empresa minera y la Policía Nacional, quienes mediante un pago, es decir, la empresa minera hace un pago, un depósito, a la policía para que les pueda brindar seguridad privada y actúan con completa impunidad contra defensoras y defensores que provienen de comunidades campesinas que protestan que demandan que denuncian dos cosas la contaminación ambiental y la falta de cumplimiento de acuerdos en el marco de su responsabilidad social ambiental la criminalización está dirigida contra defensoras y defensores de derechos humanos pues tiene objetivos concretos entre los cuales es evitar los niveles de participación ciudadana, hacer consulta previa, fiscalización ambiental, monitoreo ambiental comunitario, acceso a la información, derecho a gozar de beneficios, reparación de daños ambientales, entre otros. Las principales acciones que deben implementar las empresas extractivas en el estado sobre territorios de pueblos originarios indígenas deben ser, por ejemplo, actuar garantizando la plena vigencia del convenio 169 de la oit Participación en los beneficios de la empresa minera, la consulta previa, el consentimiento y la reparación de daños que son importantes. Evitar el uso de agentes infiltrados este, que constituye una práctica sumamente invasiva que conlleva a un elevado riesgo de violación de derechos. Infiltrados son aquellas personas de la policía que están dentro de la movilización social y generan una serie de caos dentro de la misma protesta. Transparentar Disculpa, la inversión Leo. del presupuesto Disculpa, y Disculpa. ejecutar proyectos productivos y sociales. Sí, vamos, Elio, ¿vamos terminando? Sí, vale. solamente dame 10 segundos. De acuerdo. Este, transparentar la inversión, el presupuesto del convenio marco y ejecutar proyectos productivos y sociales en forma autónoma, iniciar espacios de diálogo antes de los conflictos socioambientales para proteger la salud de las personas y obtener resultados orientados a la calidad ambiental y la calidad de vida. Eso podríamos poner como primeros argumentos dentro de esta primera intervención. De acuerdo, gracias Elio por eh, ponerte al, al tiempo disponible. Eh, decir que después de, de los tres paneles, pues eh, dejaremos un, un tiempo para, para el debate, las preguntas y, y si cabe la, la discusión. Pasamos a, a dar la bienvenida a Karen Luque. Eh, he dejado antes el dato de que Karen es la es, es mejor quechua, se define como ecofeminista y una gran defensora ambiental. Así que lo dejamos, dejamos con.. Con, de momento, a Elio y pasamos al, a la intervención de, de Karen. Karen, bienvenida. Muchas gracias, Octavio. Eh, saludar también a todas las personas que se han conectado a este evento que se está organizando. Eh, un saludo también a todos los organizadores de este Congreso Social Móvil por un modelo electrónico justo, eh, quienes también en esta sexta edición van a dar a conocer algunas problemáticas que se han podido dar por el uso y consumo de los productos electrónicos. Yo no voy a profundizar mucho en lo que ha mencionado mi, mi compañero helio ya que, como lo mencionaste, nosotros venimos acompañando desde hace varios años poblaciones con bastantes problemáticas, como ya las ha ido manifestando eh, mi, mi compañero helio Mucho se habla de las formas en cómo se ha exigido derechos en espinar hasta ahora. Pero pocas veces eh, se ha visto el trasfondo de todos estos problemas. Yo quiero mencionarles de que estos problemas o estos conflictos sociales donde ha habido esta represión ambiental, donde, de, donde ha habido esta represión policial, que diga, donde ha habido esta represión por las Fuerzas Armadas de nuestro país, eh, han sido en realidad en la búsqueda de derechos fundamentales. ¿Acaso las poblaciones como Espinar, donde son el gran motivo del desarrollo en nuestro país, no tendrían eh, por qué tener un acceso a la salud, un acceso al agua de calidad, un acceso a un ambiente sano, un acceso en general al desarrollo que les han prometido desde que llegaron las actividades extractivas? Lanzo esa pregunta en general porque creo que son derechos que todo ciudadano o ciudadana en cualquier parte del mundo los tiene. Inclusive hablamos eh, en nuestro país ahora mucho sobre ese tema de quiénes, quiénes tienen o no tienen acceso en un contexto inclusive político. No me voy a centrar eh, en este contexto electoral en el que estamos ahora. Sin embargo, yo quiero hacer visible esos impactos que se han ido mencionando. ¿Por qué ocurren las protestas en Espinar? ¿Por qué el año pasado durante una pandemia en la cual todos sufríamos eh, las pérdidas de familiares, todos sufríamos con la incertidumbre de contagiarnos con esos problemas referidos a la COVID-19. ¿Por qué además de todo eso teníamos que estar pensando en factores económicos? Nuestro país ha sido uno de los más golpeados en ese sentido. Un 70% a más de nuestra población vivían con problemas eh, de informalidad. Y eso no fue ajeno en una provincia o en una zona como lo es Espinar. Espinar, que de hace casi 40 años viene conviviendo con una empresa minera que es Glencoran Tapacay. Efectivamente, Glencore no está desde hace 40 años, desde, desde sus inicios, porque antes las empresas aquí fueron de manera, de manera pública. Sin embargo, en los últimos años esto se ha ido agravando, porque si antes las poblaciones indican de que había una cierta convivencia porque había un cierto diálogo y ciertos acuerdos que se daban, los impactos han ido siendo más visibles con el pasar de los años. Y al hablar de impactos, yo me voy a referir a que empiezan los primeros problemas ambientales ya en el año 2005, ya en el año 2012. O sea, estamos hablando de hace nueve años atrás, donde ya Glencore, donde ya Antapacay sabían estas problemáticas. Y centrándonos específicamente en los problemas ambientales y de salud, bueno, pues la, las poblaciones allá vienen exigiendo derechos, como ya les mencionaba, que son derechos fundamentales. Han tenido que pasar más de seis años, en nuestro país y principalmente con las poblaciones de espinal para que el Estado les dé una respuesta en cuanto a sus atenciones de salud, para darles la razón en que realmente estas personas están viviendo con tóxicos en sus organismos. ¿Se imaginan ustedes que además de tener presencia de metales tóxicos que te pueda dar la COVID-19, para ellos ha sido un momento de incertidumbre? Porque además, acudir a un centro de salud cercano era muy inviable, no tenías tú una posta con buenos médicos o con el suficiente personal. En algunos casos ni siquiera hay médicos en estas zonas. Ellos cuentan con un tipo de hospital que no se abastece y que finalmente no termina atendiendo sus problemas desde hace muchos años. En esta demanda o en este proceso judicial del que les hablo, acompañamos desde nuestra institución también Derechos Humanos Sin Fronteras junto a otras instituciones a generar un proceso de demanda para garantizar el derecho a la salud seis años después el Ministerio de Salud que es el ente rector de garantizar este derecho en nuestro país apela judicialmente para decir de que ellos no están todavía en la capacidad de poder atender estos problemas una serie más de eh, compromisos que no son asumidos como garantes de derecho desde nuestro país. Actualmente nosotros eh, tenemos una data que fue eh, registrada a partir de información de gobierno de que son más de 1.621 personas que tienen registros con presencia de más de un mineral en el organismo. No estoy hablando de que tengan minerales que para las personas... Es, eh, en cierto grado en cierto pueden ser normales, no estoy hablando de tener fósforo, de tener calcio o de tener quizás en algunos casos también eh, materiales o elementos esenciales. Estoy hablando de elementos que no debieran estar en el organismo y esos elementos son el arsénico, el carnio, mercurio, plomo. Ahí hay una gran deficiencia por reconocer quién está ocasionando estos problemas de salud en las personas. Si bien hasta ahora no se demuestra la real eh, relación científica que puede determinar este problema de salud y su presencia en las personas, eso no quiere decir que eso no, no exista. Existe desde hace muchísimos años y se ha ido agravando con los años porque el funcionamiento y la forma de vida de un metal tóxico no es inmediato, no es como lo hemos podido manifestar con un síntoma eh, durante la COVID-19. Estos problemas o estos tóxicos se van acumulando en el organismo y generando un deterioro de órganos, hígado, cerebro, corazón, estómago, entre otros que son esenciales para nosotros y por lo tanto van a ir provocando males de aquí a dos, tres, a cuatro años. Disculpame, me... Karen, Karen, discúlpame, tienes tres minutos, ¿de acuerdo? Perfecto, muchas gracias. Entonces, ¿por qué nosotros relacionamos y por qué las personas relacionan aún sin tener toda la información o la evidencia científica que hasta ahora no la puede determinar nuestro país?, porque simplemente creemos que hay formas en las cuales no se pretende transparentar la información, así como llegaron a sus territorios y les dijeron que iban a tener desarrollo, que iban a tener mejores condiciones económicas, educativas, de salud, no les han comentado y no les han dicho la verdad sobre los efectos adversos que iban a tener por estar en contacto con actividades extractivas, entre ellas la extracción de minerales. Ahí Muchas veces nos han preguntado, ¿y cómo es que ustedes pueden asociar eh, externamente la presencia de metales en, los en el organismo de las personas asociado a los proyectos mineros si pueden darse de manera natural? Eso lo van a escuchar en muchos otros espacios. Pues bien, yo, yo ahí les, les comento algo rapidísimo. Si estás en un territorio donde el mineral efectivamente está presente y empiezas a extraer ese mineral que debiera degradarse en mil, dos mil, hasta tres mil años por procesos naturales o debiera permanecer en la corteza terrestre de esa forma, tú vienes con unas máquinas, empiezas a, a generar la extracción, ¿acaso no vas a hacer que ese mineral salga mucho más antes de la corteza y pueda juntarse con aguas de las cuales la población se abastece? Esas, ese tipo de explicaciones todavía no le terminan de transparentar en nuestro país, y principalmente en el caso de Espinar. Los efectos, como lo iba resaltando, ya han ido deteriorándose con los años. Tenemos personas que ya han manifestado, por más de que no se esté teniendo un registro viable, confiable en nuestro, en, en nuestro país y principalmente en Espinar, son personas que ya han manifestado desde hace tres, cuatro, cinco años atrás mayor presencia de personas con, con malformaciones congénitas, presencia de mujeres que tienen abortos eh, que no, no son normales, niños y niñas que ya tienen problemas de anemia, pero no por ausencia de hierro, sino por exceso de plomo. Tenemos personas que ya han denunciado un montón de veces daños en su salud y no es un tema que solamente compete el ministerio de salud creemos que si no tienen un ambiente sano es eso lo que está acarreando todo este cúmulo de enfermedades entonces para cerrar la idea porque ya, ya, se, ya se culminó mi tiempo solamente quería mencionarles de que eh, para nosotros no se pueden tener o no se puede hablar de desarrollo cuando hay zonas de sacrificio y estas zonas de sacrificio implica que estas generaciones van a seguir teniendo un problema gravísimo a su salud durante los próximos años. Mayor control en el consumo de los aparatos electrónicos y mayor conciencia también para saber de dónde están llegando estos productos y exigir que se respeten los derechos humanos. Muchas gracias. Gracias, Karen. Eh, gracias por, por también respetar los, los tiempos. A ver si tenemos luego luego tiempo para hacerte algunas preguntas pues, porque es un tema también muy triste y muy, muy, muy que remueve mucho eh, pasamos al siguiente panel vamos a hablar de Irma y vamos a hablar de Irma con, con Rebeca Barton eh, Rebeca es directora de comunicaciones y un compromiso corporativo en Irma que es Initiative for Responsible Mining Assurance eh, y bueno desde hace 2006 Irma está trabajando en, en un modo de de certificar una minería responsable desde la iniciativa, desde la propia iniciativa privada. ¿no? Eh, Rebeca es eh, experta en sostenibilidad, responsabilidad corporativa y filantropía eh, desde hace más de 10 de, más de años. Y bueno, es una firme defensora eh, y cree en el potencial del sector privado para, para promover el cambio, un cambio a mejor en las prácticas empresariales responsables eh, y, en concreto, en, en la industria extractiva. Eh, Rebeca nos va a tratar de acercar la posibilidad de, de, de que desde el sector privado se pueda construir un sistema de certificación de diligencia de vida de las industrias extractivas que sea creíble en un contexto en el que bueno, pues estamos asistiendo a, a legislaciones eh, nacionales o internacionales como la Dodd-Frank en Estados Unidos o, o la, la recientemente operativa legislación europea sobre minerales en conflicto, ¿no? que bueno están en, en discusión. Si no, no te gasto más tiempo, Rebeca, tienes eh, aproximadamente 15 minutos, bienvenida y el panel es tuyo. Adelante. Thank you so much, Octavio, and thank you so much to Karen and, Karen and uh, Elio. I so appreciate you being here and to present so bravely and courageously what's happening in your country. Um, and yes, while sobering and so touching, I just thank you so much for sharing it with us. It's something, uh, it's a topic and a reality that I think is so important to set the stage for the broader discussion. Y doy las gracias también a, a los que han tenido que levantarse tan pronto para estar con nosotros esta mañana. Hablando de esta iniciativa, voy a compartir mi pantalla con ustedes porque algunas transparencias les van a ser de gran ayuda. Esta iniciativa de... Aseguramiento de transparencia y gobernanza justa me sirve para ahondar en lo que han hablado Karen y Helio. En primer lugar, os voy a hablar de lo que es Irma y cómo nos diferenciamos de otros en la certificación de minas y también hablaré al final de cómo hemos respondido al COVID en cuanto al sistema de certificación. IRMA es un sistema de certificación voluntario, es una forma que podemos abordar algunos de los problemas de los que hemos oído hablar. Certificamos las minas en contra de los estándares. Hay dos partes. La primera son los estándares, una serie de requisitos para medir una mina. Tenemos requerimientos sobre 26 diferentes temas y aquí los listo. La idea es que Irma tiene 26 capítulos y cada uno de esos apartados pues tiene varios requerimientos específicos. Según los temas, hay 400 requerimientos que le pedimos a una mina, a una extracción minera que reúna. Para responder también ante la sociedad, ven aquí estos apartados que son unos estándares que abordan varios de los temas que hemos escuchado hoy. Cuanto a la responsabilidad, responsabilidad social, ambiental. La idea es que los estándares deben cubrir todos los elementos todos los temas eh, que abordan se abordan en, la, en las minas. No queremos eh, enfatizar la gestión del agua sobre la biodiversidad o los derechos. Entendemos que estos estándares deben incluir todos los problemas, todas las cuestiones relacionadas con la mina. La idea es también que cada uno de estos requisitos dentro de estos apartados son muy específicos y definidos. Quiere decir que cuando hablamos, hablamos de 400 requerimientos, es muy específico cuando hablamos de tener un plan de accionariado, pues muy comprometido, por ejemplo, quiere decir que este plan debe ser inclusivo en un idioma que se entienda, debe ser apropiado para los grupos más vulnerables y los requerimientos de los que hablamos para entender estas prácticas responsables están muy detallados y son muy descriptivos. Y hablamos High Bar Regress, un estándar porque responde a unas expectativas muy específicas de cómo hay que llevar a cabo una extracción minera. No hemos empezado de la nada. Lo hemos hecho a partir de esfuerzos de muy largo plazo con organizaciones que trabajan sobre estos temas. La idea es que es la naturaleza integral de las minas y de esta, esta actividad. Hemos trabajado, hemos, nos hemos basado en los trabajos de OECD, los, las guías de Diligencia de vida, los principios guía de Naciones Unidas y cómo lo hemos desarrollado. Bueno, se desarrolló a través de un proceso eh, multi-stakeholder con las diferentes participantes. Hay cinco actores eh, principales aquí. Queremos que es muy importante concentrarse en esto y subrayarlo porque es único. En cuanto a la fundación de IRMA en 2006, sigue siendo un modelo único en cuanto a la certificación minera. Es el único sistema de certificación minera integral que incluye las voces de todas las partes afectadas. No es un estándar de la industria, no es lo que hace la mina frente a cómo debería comportarse, sino todos los grupos trabajando juntos para establecer los estándares sobre lo que res, representa pues llevar a cabo una extracción minera de forma responsable. Sobre estos 400 requerimientos, ahora presentaré cada una de las organizaciones que habéis visto también para asegurarnos we remain accountable to each of these sectors. So mining is at the table to ensure that it's, that the standard is practicable and can be realized on the ground. And NGOs, labor-affected communities are so critical in terms of ensuring that we actually move beyond the status quo, that we actually make a change in mining that needs to happen. And the other important point that I'll make here, you can see that it's multi-stakeholder governance and each sector has the same voting rights. And it's not just majority, it's if for, so let's say that there's a decision to make, for example, when we had the final version of the standard, everyone needed to, voted, to vote, yes, we're ready to release the standard. And if there's any of these, we call them houses any of these st uh, stakeholders that say no we're not ready to release the standard or no we're not ready to move on that vote it's not that the other four can outnumber them they actually have to go back to the table until there's an until there's a yes vote from each sector and so it's i think that's really important in terms of the governance model so the the other part of Irma and the certification system is third party assurance. So this is meaning, um, sorry, let me just find my notes. Uh, yeah. So the idea is that you bring in a third party and independent auditor to actually look at a mine's performance against the standard that I've been talking about. And one really important aspect that also is sets Irma apart is the fact that communities, NGOs, and mine workers are engaged in that audit process. So what do I mean by that? First, we actually publicly notice we put on our website that an audit is going to occur, but we don't just expect that NGOs or communities will be monitoring our website uh, by any means. We do proactive outreach to say, in your area, there's going to be an audit. We want you to be aware of it. We want you to understand what IRMA is, and we would like you to participate in the audit. So when the auditor goes on site for the for the audit process, they actually interview off site the communities that are neighboring the mine, NGOs that uh, are working in the area, and then they also do independent interviews with labor. So that's a very key aspect, again, that is different from other certification systems. When the report comes out, it's free and available. I'll speak about the report and show you some examples of what's in it, but that's a really important aspect as well. You don't have to be a member of IRMA to access it. You don't have to pay to access it. You don't even have to log in. You just go to the website and you can see how the mine has performed against the standard. And then finally, we do outreach to communities after the audit report is out to ensure they know it's there to ensure they understand what's the findings. And so I just want to give you an example when I speak about the audit report, because that's ultimately one of the main um, sort of, I would say, outputs that Irma provides is the audit report. So in the report, you find many different things in terms of location of the mines, but specifications of where they operate. You also will find how the audit was conducted, which includes a list, for example, of all of the communities that were interviewed. You can see here uh, groups of different um, representatives from communities that were interviewed, 120 people total. And then you see also additional interviews that actually happened at local health clinics and with governments. And so you see all of that in the audit report. You know who has spoken and you know whose voices have been heard. And then coming back to those 26 chapters that I spoke about, you actually see how a mine has performed against each and every chapter. You see this as an overview. And then you actually see the report is about 100 pages. So you see in those 100 pages requirement by requirement, you see first the requirement on the left side, the middle is saying in yellow, they partially met the requirement, blue substantially met and green means they met it, they met the requirement. And then on the right side, you actually see the auditor's reasoning for why they gave that score. And so it's all there, all clear, um, with evidence for why, it, why that score was given. And so, in terms of the score, I won't go into this too much, but basically, what happens is that the mine receives a score from one to 100. And in order to achieve what we call, what we call a, a score in Irma, whether 50, 75, or 100 um, they the mine actually has to meet a set of what we call critical requirements. So these things are Such thing we call them critical. There's 40 critical requirements in Irta, irma out of the 400 That we just feel if we're going to give a mine a score and say you've achieved a certain level That at least they must meet these minimum requirements such as compliance with host country laws workers freedom of association Um, no river or lake disposal of mine waste, for example. Those are just examples of, the four, of some of the 40 uh, that are there. And so the idea here is that a mine scores from one to 100, and then by showing that score in a transparent way, there can actually be continuous improvement over time. You can see how did they score on their first mine audit, and then three years later when they're re-audited, how are they improving? <clears throat> so I just want to sort of wrap up on Irma and then Octavia I'm not sure maybe you can tell me how many more minutes I have I can see you there on my screen We got uh, three four minutes left yeah. that's perfect so I'll just speak very quickly to how we managed in COVID then um, so this is just to say in terms of certification Uh, actually, I want to jump because I do think there's one more slide I want to show before I talk about COVID, which is this. Which is to say, so IRMA, we were started in 2006, but it took us 10 years to actually create the standard because that was collaboration between those five stakeholder groups coming together. So we actually started certifying at the end of 2019. And at the begin of beginning of 2020, I think it's important to note that we had three mining companies engaged in the IRMA system, meaning that they were using the self-assessment tool. Now we have 30. So just over the course of a year and some, there's been a tenfold increase. And why has that happened? There was a question actually from one of the organizers when we prepared for this session. Why would a mine want to be measured against such a high bar standard and be so transparent about it? Well, the truth is the request is coming from companies who buy those mined materials. So members such as Daimler, BMW, Microsoft, Tiffany are at the table saying, we want more insight into our supply chain. Why are they asking that? Well, I think it's really important in this forum that I emphasize one of the reasons that companies are asking for minds to be certified is because those companies are getting the requests from civil society, from activists, from NGOs, from all of you. They want to understand what's happening at the community level. And so I just, really want to emphasize that in this venue how important your voices are in raising the issues of what's happening and that companies are taking that certain companies are taking that seriously and saying we want to know what's going on in our supply chain and by asking mining companies to engage um that that's what's causing mining companies to actually come into the system and I'll just speak very quickly on our COVID response, that we did have a specific response. It really prioritized keeping communities, workers, auditors safe, um, while still understanding that we needed to have monitoring of mines going on. Um, to be honest, I think things generally slowed. So in fact, we had the option for remote auditing, but we never actually tested it last year. Um, we have two audit reports that came out last year, but they were both audited before COVID, so the onsite happened before the pandemic. Um, and then I'll just close by saying that um, we have heard from mining companies themselves that the standard and the different requirements that we have laid out in terms of community health, the mining companies have said if a mining company followed all of those requirements, they actually would have been prepared for COVID. So there's actually already in place um, requirements that would have addressed a pandemic. So I'll close there and thank you so much for the time. Gracias Rebeca, eh, a ver si tenemos luego tiempo para, para preguntas, veo que hay alguna mano levantada así si os pediría que esperásemos a, al último panel eh, y después eh, eh, hacemos un, a un, un turno de, de preguntas. Lamentablemente no tenemos a, a Emanuel, ya nos había dicho que, que andaría eh, justo con, con los cambios de, de, de vuelos, Vamos a intentar eh, que, bueno, pues, eh, con, con mucha previsión, Emanuel, viendo que a lo mejor no podría estar, nos envió un, un vídeo de, de cinco minutos. Eh, o sea, adelanto, Emanuel Umpula es eh, director ejecutivo de, de African Resource Watch, una ¿no? ONG que se encarga de, pues, bueno, de, de, de ser una plataforma de vigilancia y de observación y de incidencia política eh, sobre, la, sobre los temas relacionados con violaciones de derechos humanos. Por, eh, en contextos extractivos en la República Democrática del Congo. Eh, el panel de, de Manuel versaba sobre el último informe de AfreWatch eh, de febrero de 2021 relativo a las violaciones de derechos humanos y, y laborales cometidos por terceras empresas mineras en las provincias de Alta Katanga y de Lualaba, en el este del, del Congo. Es un informe demoledor que os recomiendo que busquéis y, y si la organización nos os puede compartir eh, eh, os será de, de gran utilidad porque es demoledor sobre la, el impacto y las medidas que realizaron algunas empresas sobre en el, en el, en el, en el periodo de los meses de, de confinamiento en estos, en estos sitios mineros. Eh, bueno, como os digo, lamentablemente Manuel no está, pero eh, paso, damos paso al, al vídeo de cinco minutos que nos ha preparado. Adelante. okay so i'm sorry for not being with you today uh, because my plan was delayed so um, my name is emmanuel mpula i work for african resource watch we are based in Congo, kinshasa so today i will share with you um the about the impact of covid 19 um, in congolese mining sector so we are talking about copper and uh, cobalt um, When the Covid-19 started in Congo, the state took the decision to shut everything down. So this also um, concerns the mining sector. So when we talk about mining sector, we talk about industri industrial mining and natural mining. So I start with um, industrial and then uh, Arsenal. First of all, uh, you should know that uh, the the number of cases in Congo it's about thirty uh, cases, and uh, around twenty uh, um, uh, um, uh, people um, have been healing, and uh, we have about seven uh, hundred cases of death in congo so i think uh, what we can say the impact was not in terms of uh, cases it was not huge so we have we are lucky for that as a country but uh, at the same time if you try to see the mining sector itself so we have cases where uh, everything was shut down so people in the industrial mining they lose they lost their job they lose they lost the income and uh, people was fired without uh, getting their payment and um, also we um, uh, and uh, people was confined um, in the mining sites without the right to see their families for six months for some for some of them and um, you know that uh, is a human right violation to um, refuse for a worker to see his family So, yeah, that kind of cases, uh, impact or human rights violation, we noticed uh, in Congo. And also for the artisanal mining, uh, um, that was very bad because everything was closed. People was not confined, so everything was closed. Uh, the other miners lose their job, they couldn't uh, sell their minerals. So bias was not there. They went uh, back to their country, and um, so uh, women were, were were also impacted, really impacted, because uh, uh, particularly widows uh, who doesn't have any um, means, uh, so they just work as item um, miners, um, washing minerals. So at that time they couldn't do that. They couldn't that. They couldn't do that. So they they couldn't send their have uh, uh, uh, uh, uh, food for their kids even uh, treat them when they are sick so the impact was very huge for for widows yeah so um, of course at the same time if you, we try to see about the uh, production of uh, minerals the number uh, uh, go up so they produce more than uh, uh, the, at the last year so, so you, you are in the case where people are suffering but at, at the same time mining companies are, are producing more um, so uh, that the case so at the same time they are producing more and they are paying people less because the salary was they cut uh, salaries of workers and uh, also to finish uh, my uh, presentation the state doesn't do anything to support uh, people who who uh, Uh, lost their jobs even in terms of uh, economic support or um, money support they didn't get anything even uh, people who tried to go to court they didn't get any success um, uh, uh, because uh, the they state the idea was we need to support uh, business during this uh, bad time pandemic time so that's a short plan Bueno, comenzamos si de aquí a tenemos seis siete minutos si, si alguna de las, de las personas eh, asistentes ¿Tiene tiene alguna alguna pregunta, alguna consideración que realizar a nuestros panelistas? Pues ahora, ahora es el, el momento. Aquí tenéis a, a Elio, a, a Karen y a, y a Rebeca eh, a vuestra disposición por si tenéis algún tipo de, de, de cuestión. Tenemos un, un tiempo para, para las preguntas. No sé si alguien quiere. Vaya, me dicen, me, me dicen que Manuel está, está conectado, no sé si es posible que, que, pueda, que pueda entrar. Si le dais el... La, la, no, no lo veo ahora de momento, pero bueno, yo simplemente dar la bienvenida a Manuel y tiene, tiene un, un rato aún si, si quiere comentar algo o, o completar lo que hemos visto en el, en el vídeo. Sí, Manuel. si es posible. Hola, Manuel. Bonjour Manuel. Oui, oui, Sí, sí. Ya. Bienvenido, bienvenido. Nos vamos a cinco minutos. Ah, on, sorry. On vamos a dar la chance de compléter. On visto ya vu les me yo vous a... ah, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón. Um, so, Emmanuel, you have five minutes. You complete what? I, we I have we have already to... seen the, yeah. the video, uh, so, so I, we love to I think that uh, you you I I sent my I shared I shared with you my uh, video and uh, I tried to explain yes. what uh, uh, we have in terms of problems. So uh, that would be good if I can have some questions so I can respond to question and give more clarification. Is that right? Hello? We are Emanuel. In fact, we had planned a round of questions. Eh, para tanto para ti, para ti como para el resto de, de panelistas si había una persona que tenía una pregunta no sé si yeah. aquí tenemos una pregunta sobre la posible trazabilidad de los minerales lo, lo podéis ver en el chat desde que salen del país yeah. hasta las fundiciones smelters y después no yeah, sé si esa es una pregunta para este panel Yeah, I think there is, now there is a debate in Congo about traceability of cobalt, for instance, and copper. I, I mean, we are um, about to produce a report on this subject. And I think the idea for, for Congolese is not uh, um, is, yes, we need to trace minerals. And they are trusted uh, in Congo, but we need to improve uh, to strengthen uh, the system. But uh, what we don't need is the imported system which came out of country, uh, which doesn't take uh, Congolese realities. So what we need, we need the support to support uh, the system with what we, we have in place. Yeah. And there is, what we, the, there is a report which will be published uh, soon. We'll uh, try to explain more how Congolese uh, realities, are, how we think people can help us in that um, area. Gracias Emanuel. Eh, bueno, yo tengo alguna pregunta rápidamente para Karen, eh, has, has expresado antes la, la frustración que produce que las autoridades eh, sean escépticas ante vuestras, ante, ante vuestras denuncias, entre la ligazón, entre, entre la extracción de minerales y las consecuencias en la salud. ¿no? Eh, ¿Se ha, ¿Se ha producido a nivel de vuestra organización algún tipo de acercamiento a instancias superiores vista la inacción del Estado peruano ante esto? Quiero decir, habló de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Hay movimientos en ese sentido? Sí, claro que sí. Este, Octavio, nosotros en el año 2016 eh, presentamos eh, ante la CIDH una audiencia, solicitamos una audiencia temática para visibilizar esta violación de derechos humanos. Se expuso el caso, sin embargo, como sabemos eh, y como ocurrido en muchos casos en nuestro país, las recomendaciones que hacen entidades como la CIDH no siempre son tomadas en cuenta o incorporadas en el proceso como tal. Y esa es una gran debilidad porque si bien contamos con mecanismos internacionales que respaldan la defensa de los derechos humanos de ese tipo de poblaciones, poco se hace desde el gobierno para obedecer estas recomendaciones. ¿no? Por otro lado, también desde hace eh, dos años estamos solicitando una audiencia nuevamente ante la CIDH, pero ya no solamente como espinar, porque este, este problema de extractivismo como tal es dado por muchas otras empresas más en nuestro país. O sea, son casos que además están afectando la salud. Y ya lo ha demostrado eh, eh, data oficial en nuestro país, que afecta a más de 10 millones de personas, Octavio. O sea, un tercio de nuestra población ya tiene este problema. Y entonces estamos presentando una, eh, solicitando una audiencia ante la CIDH. Hemos presentado hace poco eh, tres cartas al relator de desechos tóxicos de la ONU al... Eh, señor Marco Orellana, para que también dé algún nivel de recomendación a nuestro estado, hemos pedido y hemos enviado una carta ante eh, la ONU sobre los que ven el caso de la niñez, porque hay muchos niños y niñas afectadas también con el tema del plomo en zonas como Cerro de Pasco, Espinal, entre otros, y también por la vulneración a pueblos indígenas, porque muchos de estas eh, eh, actividades están asentadas en zonas rurales de nuestro país, no están asentadas todas en zonas urbanas. Entonces, esperamos que haya algún nivel de respuestas de los mecanismos internacionales, pero que, más allá de las recomendaciones, se, se cumpla con ello en nuestro país. Gracias, eh, Karen. Que no quisiera terminar sin preguntar a Rebeca por eh, la membresía de, de, de IRMA. Eh, sabemos que no solo trabajáis con minas, sino que trabajáis con, con empresas. ¿Qué representa para una empresa el ser, el ser miembro? ¿Qué obligaciones y qué facultades le, le, le dais a las empresas? Que no son pocas y que no son pequeñas? Of course. Really, really important muy So, the first cuestión I should say is, or the first answer I want to give is in terms of mining companies. We actually, they have a slightly different membership uh, way that they become a member than the other stakeholders. So with mining companies, they can come in and be a member in IRMA, but they only become a pending member when they join. And what that means is that they then need to undergo a third party audit within 12 months of joining so they can't come in and simply say we're a member we believe in IRMA and sort of stay in that stance for you know four to five years they actually need to come in and do the work then in terms of the purchasing companies I think that's the question here what do they need to do the purchasing companies actually need to make an ask of the mining sector to assess in IRMA and again that's really important in terms of uptake because the ARMA ultimately relies on the market, right? Of course, there are those five stakeholder groups, but really it's, again, companies that are hearing from communities and NGOs about the change that they want. And then those purchasing companies, right? The brands that you know of ask the mining companies to do the assessment. That's really sort of how the links work. And so when a purchasing company makes an ask of the mining sector, Yes, we want to buy from you, but we want you to do IRMA. That actually uh, is one of the major reasons that mining companies come into IRMA. And so in order to be a member, purchasing companies must make that ask in a public way, or in a direct way, or in their sourcing policies, whatever it may be. Gracias, gracias, Rebecca. Bueno, aquí lo dejamos. Pido disculpas a la gente de SETEM, a la gente del Mobile por estos tres minutos que nos hemos comido en el siguiente panel. Rápidamente, simplemente dar las gracias a Karen, a Elio, a Emanuel y a, y a Rebeca por haber compartido sus vivencias, sus experiencias, y su trabajo y su lucha. Y sin más, despido y cerramos este, este panel dándoles las gracias a, a todos y todas. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Bé, doncs donem per finalitzada aquesta primera taula veus de resistencia a las minas en temps de, de COVID. Muchas gracias a los protagonistas uh, de esta, a la Karen, Luke, a la Emanuel, a Lívia Cruz, a Rebecca Barton y también a Octavio Hermano, por uh, moderar-la. Sabemos que había más preguntas, pero ho visto que de tiempo y uh, hemos de continuar con el programa de hoy. De todas maneras, muchas gracias por seguirnos y también por las preguntas que han heu formulado.